Jorge Real faltó una vez más a intrusos y se conoció qué decidió América Televisión. Se conoció qué pasó en relación con la ausencia de Jorge Real en intrusos, a donde no asistió desde el miércoles pasado. Su ausencia comenzó justo luego de que Morena Real se reuniera con Natasha Howitt, enemiga del conductor. Justo el lunes de esta semana, Jorge realizó su descargo en torno a la feroz pelea que protagonizó con More Real, su hija, que para colmo, se buscó a la peor aliada, Natasha Hyde. El martes, fue al programa, pero el miércoles, comenzó su ausencia. Este viernes, Tampoco apareció en la pantalla de América Televisión. Y Adrián Payares ocupó su lugar. Elegí durante todos estos días, por una decisión personal, ser esclavo de mi silencio que verdugo de mis palabras. A veces las palabras son inconvenientes. Hay que saber medirlas, distribuirlas. Lo primero que quiero pedir es disculpas a todos. a mis compañeros, a los que están de ese lado, a todos en general. Por haber sido participantes directos de algo que fue vergonzoso, expresó Rial el lunes. Tiene algún problema, estoy preocupado por su salud, por el entorno que tiene, muchos ya pasaron por esto y saben de qué hablo. De golpe explota esta bomba y es una mezcla de cosas. Estoy preocupado por ella, aunque no quiera mi amor. En explosiones que tuvo, lamentablemente, lo va a tener siempre mi amor. Siempre voy a estar al lado de ella. Aunque me putee e insulte. Sé también que hay gente que se está aprovechando de esta debilidad, de este problema que tiene. Estamos tratando de ayudarla. Tiene 19 años, es mayor de edad, ella tomó la decisión de independizarse. Pero yo desde el año pasado ya vengo viviendo esto, comentó. Ahora, se supo por qué no fue el trusos.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 Se sabe que está lanzando su carrera como cantante y que el slogan de trabajo es el ángel del amor, señalaron desde el sitio.